Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos este replay que he jugado con el. Eh, que no se escucha una bosta. Buenísima de las replays de bot. Excelente, bro. No se escucha nada, boludo. El, el, el, el tanque no se escucha nada, buenísimo. Más, más, más arcade no puede ser, bro. Pero bueno, no importa, estamos con este Scorpion de tier 8, el Cazatanques Premium de tier 8 estamos en una partida de tier 10 con lo cual, ¿cuánto podemos llegar a ser? ¿1000? ¿2000 de daño? bueno, 2500 estamos bien, 3000 estamos perfecto así que, nada, ya empiezan a llegar los amigos por ahí empezamos a ver que, bueno, o sea todo lo que es choques se escucha lo que es el motor, no, no se escucha, estaría roto el motor. Evidentemente tiene algún tipo de falla, porque si no, no se explica por qué, por qué no se escucha absolutamente nada. Pero bueno, eh, las mecánicas de Wargaming, como lo vengo diciendo hace tres años. Eh, bueno, estamos aquí esperando básicamente, como en la posición de cazatanques, que aparezca algún tipo de enemigo, algún tipo de... No solamente un enemigo, sino algún tipo de imprevisto, digamos. En el sentido de, de, de, de algún improvisado también, ¿no? Que, que, que haces acá, WTF... Y vos le pedís acá al 2. Anda para atrás, bro. Anda para atrás. Pues si ahí, no se la clavo ni a palos. Y además detecta que estoy acá. Con lo cual no sale nunca más en su vida. Entonces ya, es todo un tema. Es todo un problemón gigante. Entonces, mejor si no tenés que tirar, no tires. No hace falta. Eh. Nada, bueno, seguiremos esperando un rato más aquí Estamos en una posición cómoda Estamos en una posición tranquila, somos un caza No tenemos por qué exponernos eh, Por demás, ahí se la está comiendo ¿Quién era el IS-2-2, no? Sí, sí, mira cómo se la ha recomido Perfecto, quedó un 50% de vida Ya en menos de dos minutos de partida Bien jugado, brother Y ahí tenés el Skrull Centurion eh, 5-1 Que se asoma y se... yo tengo una torreta ahí perdura Y bueno eh, yo tengo también una penetración bastante dura Así que eh, vamos a ver quién es más duro de los dos Bueno, este es el 277 Que se piensa que es un, un super conqueror eh, No está mal de depresión Pero tampoco es lo mejor del mundo bueno, ahí tenemos al 430. Yo quiero defender al que tengo por ahí, pero veo que este está por ahí, 277. Tiene una gana de comerse un tiro, bro. Aparece de lateral, no sé qué está haciendo. Una... Déjame lo que es mío, rey. Un poquito más para adelante. Ahí está, ahí está. Qué rico. Un poquito más. Ahí está, ahí te agradezco, bro. 528 al 277. Mira la que se ha comido. Eso se llama usar un tier 10 como Dios. Manda, bro. Así se usa un tier 10. En 2 segundos. Le bajaron todo. Full HP. Eh, pero está, está muy bien. Vamos a perdonarle la vida. Quedó con 390 de vida cuando. Pero bueno, está, está bien, está bien. Son cosas que pasan. A veces todos tenemos malas partidas. A este se me regala. Ay, qué rico. Y tiene la suerte. Qué suerte tiene a veces la gente. pues sí. pero what the fuck ¿Tan...? Y mira se esconde, claro que sí. Mejor. Pero, pero, pero si me vas a tirar para aquí. No te veo, no te veo, no te veo. No, no quiero tirar porque no te veo. Estoy atrás de la piedra, tranquilo. Estoy atrás de la piedrilla. Eh, el 430 sigue andando por ahí, seguramente. Pero como vamos viendo que empiezan a avanzar por aquella zona. Eh, o sea, lo que es el T95, el 60TP... Eh, Empiezo a mirar para que se suene un poquito Pero también hay que tener un poquito en cuenta Lo que es la zona media No, no, no, no podemos dejar nunca que la zona media Quede totalmente descubierta Entonces aparece un T4400 Aparece el 257 por abajo el T95, el T46400. O sea, la verdad que hay un montón de rivales. Estamos uno a uno, o sea, estamos realmente eh, y totalmente empatados. No hay ningún tipo de diferencia entre, entre los equipos, claro que sí. Porque, porque estamos igualados uno a uno, ¿bien? Bueno, pero vemos que ahí el 60TP empieza a avanzar de a poquito. Tenemos ahí nuestro top tier, el 705A, que sería el equivalente al 60TP, ponele, la versión rusa y la versión polaca polish y tenemos un is 2 que se ha comido el 100% de su vida prácticamente al nah, el 100% no pero casi eh, en dos tiros así que hay que tener cuidado pues es un tier 8 chicos cuando sos tier 8 no vayas al, al frente con un es un tier 8 contra tier 10 no vayas al frente así como si no hubiera mañana entonces acá qué pasa que qué hace nando a dónde vas nando a dónde crees que vais bueno vamos a ver si podemos ayudar tenemos mil de daño bien no te quedes nunca quieto en la partida, si puedes moverte, muévete, bien, muévete y eso te va a traer algunas consecuencias buenas o, o malas, no sé, depende de la partida, depende del momento, depende del mapa, depende cómo te muevas y demás. Este es un mapa muy chico, que a mí no me gusta realmente, ya no me gusta porque es un mapa demasiado, demasiado chico, en el cual te mueves por la punta y ya te están viendo, o sea, no, malísimo, eh... Ya se pasa de arcade este mapa, pero bueno, ahí disimulamos un poquito, ahí nos quedamos por ahí disimulando, no sé qué, hacemos un poquito de tiempo, pero ahora vamos a movernos, vamos a mover nuestras nalgas y vamos a ver que tenemos la posibilidad de espotearnos. Bien, ahí está, me espotean un poquito, tengo la posibilidad de morir, sí, claro que sí, pero bueno, Dios y la Virgen nos protegen, acaban de morir los pesados que nos protegían de este lado, o sea, con lo cual no tenemos ningún... Tipo, ningún tipo de cobertura, o sea, no tenemos nadie que nos apoye un poco acá. Estamos más solo que, que, no sé, boludo. Otra bola, bueno, ahí está. Listo, te la comiste, bro. 257, te has comido 573 del Scorpion G, del Scorpion. Eh, no es el G porque no, no tiene el camuflaje, pero tiene el camuflaje de de, de, de, de, ¿cómo se dice? Del desierto, ¿bien? Eso nos ayuda un montón porque tenemos... Un camuflaje desértico Bueno, ahí vemos un par de enemigos Ahí come la cámara de vuelta, porque si no me va a hacer desastre eh, Tenemos un par de enemigos, sé que están por ahí atrás De las casas y demás, no quiero moverme mucho Pero porque sé que estoy más o menos espoteado Pero ahí detecto alguno que está andando por ahí y esta es tuya, bro, 516 al T4400, 2.090 de daño. Fíjense cómo nos movimos de A5 a la posición que estamos ahora. Siempre miren de minimapa siempre miren el minimapa porque es lo único que los puede llegar a salvar o a hacerlos hacer una relativa buena partida, bro. Si no, eh, si te quedas estancado en A5 sin saber por dónde se mueven eh, lo, lo, los demás enemigos, estás en el horno. Ahora vemos que un BK100 va a cruzar por el medio, más o menos anda por ahí, ¿no? Y está en el medio, lo centro para saber por dónde va. Ahí, te lo comiste, 460 el daño que se ha comido ese eh, BK100. Sabemos que anda por ahí, sabemos que el progetto también anda por ahí. Ay, claro que sí, bro, y te lo has comido porque eres un progetto. Si sabes que estás espoteado, no te sigas mostrando, te mando un beso, Rey. Y llevamos unos 3.006 daños ahí. Esos 499 también al Progetto. Pero todo esto porque nos hemos movido de un lugar en el cual no, te, no estábamos haciendo o no tenemos nada que hacer. Pero hola, ¿cómo te va, bro? Te mando un beso. Y el BK100, ahí me espotea el Progetto. Está recaliente con nosotros. Está re enojado. Está enojado porque le hemos pegado un buen bombazo. Y los demás están todos enojados porque somos los únicos, bro. Fíjense que somos los únicos que estamos en este lugar del mapa que el resto va. Eh, Decidió ocupar la zona media y alta, lo que es F3 y por ejemplo H6 y demás, con lo cual les pueden pegar el costado. Pero el perro te dice: Ah, así que me pegaste un tiro, ven acá, bro. No, no, eh, te mando un beso. Tu tier 10 contra mi tier 8 no tiene nada que hacer, pues yo soy un Scorpion. Llevamos 4250 y nos queda 795 de vida. Vamos a ver si podemos pegar un tirito más, aunque sea si Dios eh, nos eh, lo permite. Y veremos, veremos, veremos. Eh, el t 5 estaba apuntando para estos lados. Le meto... No, llegamos. Qué malo que la gente. No nos dieron el lugar para poder pegarle. Y bueno, amigos, hasta acá, hasta acá, ha llegado la replay. Entonces, eh, no tengo los resultados. La verdad, que no los he grabado ni nada, ni mucho menos. Más que nada, era para que vean lo que tiene que ver, cómo se puede jugar eh, un Scorpion contra Tier 10. Porque vos decís a veces, oh, bueno, pues ya está perdido, es un Scorpion contra Tier 10, la puta madre, ah, no tengo ganas de jugar, eh. Y apetece Alt F4, bueno, no lo hagas, no lo hagas porque si te vas moviendo por el mapa, si vas buscando lugares, si vas buscando Huequisillos, y eso que no juegas hace unos bastantes días, con lo cual estoy bastante frío, podríamos decir algo. Pero así todo, se pueden hacer partidas de 4250 Si te estás motivado Para, para jugar a este, a este querido bot Que a todos nos, eh, nos motiva tanto Así que bueno amigos, muchas gracias eh, Nos veremos en la próxima Cuídense y hasta Pronto Besos, chau chau